Hey, what's up amigos? This is Joe Perez yet with another video. If you're like me and you like to do some woodwork, outside work, and also mechanical work in your garage, or also home improvement, which is coming up pretty soon, you're gonna need a surface to work on. Something portable like this, or you're gonna need a workbench. Today in this video, I am going to show you how I went from the portable one to creating The Mambo Workbench. That's right, I said it. The Mambo Workbench. Rock Stay tuned, subscribe, hit the like, hit that bell so you'll be notified. And like I always say, vamos al mambo. Ding, ding, ding, ding. We're starting our build, cutting. 8 pieces of 2x4s at 31 inches each. We are going to use carpenter glue to create a stronger bond. We're going to proceed also to clamp them down making sure that everything is squared. Here I am using 3 inch screws, these are for exterior from our pro and no pre-drilling is necessary. And of course you're gonna to have to do this four times because we have four legs in our bench. Since we do park the cars in the garage, I want to keep the width the same as my shelf which are 23 inches this way I can park the car and also have my bench right underneath my shelf in the corner without sacrificing space here you see me working on the floor this is exactly why I'm working on this bench so I wouldn't have to keep working on the floor anymore again I am using three inch screws on all the bases I am going to cut Four pieces of 2x4s at 42 inches long for my length. This is how long I want my bench. However, you can customize it the way that you want it depending on your needs, heights, width, and length. I will tell you that I do not have enough clamps. I only have about eight, and I just realized that I need to get about eight to ten more. Yes, you are a lifesaver. Finally, the workbench is coming together. All I gotta do is finish up screwing the top part, and the base will be done. I purchased four three-inch casters, three red ones and one black. In every family, there's always an ugly duckling. I ripped a panel at 23 inches by 46 for my top. I am ripping my bottle shelf at 20 inches by 42. I don't know about you guys but i really love my miter saw i just find it so easy to work with for both my top and my shelf i am not using glue in case i have to remove it notice that i'm countersinking the panels first before i drill in the screws both panels are half inch so i'm using one inch screws I'm getting excited pretty soon, I don't need to be working on the floor anymore I cut two pieces of 2x4s at 17 inches long this would create stability and also support my bottom shelf and also my top surface finally down to the last crew okay guys there it is once it's completed that's my workbench no more working on the floor well I wouldn't say that. there it is my next project however that will suffice for my needs in this garage you can always customize it make it taller make it shorter make it wider Make it longer depends on your knee. What's up, amigos, yo Pérez una vez más con otro video. Si tú eres como yo, le gusta trabajar con madera a la parte de afuera, dentro del garaje con su mecánica o simplemente piensas hacer cosas nuevas dentro de tu casa, tú vas a necesitar una superficie portátil como esta para trabajar o un banco, ya sea que lo vas a comprar o lo vas a construir. Así que en este día, en este vídeo, yo te voy a mostrar cómo yo creé el Mambo Banco. Sí, lo acabo de decir. Este es el Mambo Banco. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita. Y como siempre decimos, ¡vamos al mambo! ¡Tin, tin, tin, tin! Empezamos la construcción cortando 8, 2 x 4 a 31 pulgadas de largo. Vamos a utilizar pega de carpintero, así nuestras bases quedarán mucho más fuertes. Asegúrese que todo esté cuadrado y utilice abrazaderas para ajuntar la madera antes de poner los tornillos. Estoy utilizando tornillos de 3 pulgadas de exterior. Este procedimiento lo va a hacer 4 veces. Como nosotros estacionamos ambos carros dentro del garaje, voy a hacer el banco del ancho de 23 pulgadas. De esta manera lo puedo pegar a la pared y no me molesta. como ustedes ven estoy trabajando en el piso por eso mismo es que estoy construyendo el banco para evitarlo Continúo utilizando tornillos de 3 pulgadas voy a cortar cuatro piezas de 2 x 4 a la medida de 42 pulgadas de largo Las medidas que yo les estoy dando suplen mi necesidad. Acuérdense que ustedes lo pueden alterar, lo pueden hacer más ancho, más largo, más alto o más corto, dependiendo para que ustedes lo van a utilizar. Les confieso que no tengo suficientes abrazaderas. Me he dado cuenta durante este proyecto que necesito comprar unas 8 a 10 abrazaderas más. Finalmente, la estructura del banco se va formando. Como ustedes ven, las abrazaderas son esenciales. Nos ayudan, especialmente cuando estamos trabajando solos. Yo compré tres ruedas rojas y una negra de 3 pulgadas. En esta familia, hay un patito feo. Este panel lo corté a 23 pulgadas por 46 pulgadas de largo. Ahora estoy cortando la tablilla de abajo que salió a 20 pulgadas por 42 pulgadas. Yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta la sierra de batería. Es bien fácil de utilizar y bien conveniente. Se dieron cuenta que yo no utilicé pega en ninguno de estos tablilleros. Eso es por si acaso necesito removerlo. Lo único que toca que hacer es quitarlo de los tornillos. Antes de fijar los tornillos, estamos usando una broca avellanadora. Como estos paneles son de 5 octavos de ancho, estoy utilizando tornillos de 1 pulgada. ¡Yipi! Ya mismo dejo estar trabajando en el piso. Corté el 2x4 a una medida de 17 pulgadas para reforzar los paneles a la parte de abajo y también la superficie de arriba. En que le puse pega a ambas esquinas el 2x4 finalmente llegamos al último tornillo yes bueno amigos ahí está el producto final ya no tengo que estar trabajando tanto en el piso. Si notan a la parte izquierda, estoy haciendo mi próximo proyecto, que son unos gabinetes que estoy haciendo para el garaje. Si les gusta el video, por favor, denle like. No se olviden de suscribirse y darle a la campana para que sean notificados tan pronto publique el próximo video.